La ropa lleva a otras cosas, ¿entiendes? Si tú tienes una faldita aquí y el nene pues se le va a la mirada, pues ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Entiendes? <risa> hola mis amores dios les bendiga mi nombre es alexa calcaño y si no has visto mi carita en este canal o no la habías visto nunca te invito a que te suscribas en la parte de abajo porque subo muchos videitos acerca de fe acerca de consejos acerca de blogs acerca de vestimenta de recetas de muchas cositas bien interesantes así que te invito a que te suscribas y no te vas a arrepentir así que nada el video que les traigo está inspirado en este libro que ven por aquí se llama la apariencia es un librito bien cortito que pueden leer hasta en un día eh, a mí me lo prestó mi pastora de jóvenes y siento que es muy importante y bien detallado de realmente cómo dios nos ve a nosotros a través de nuestra vestimenta dice le importa realmente a dios mi forma de vestir Así que sin más nada que decir Vamos a empezar Este tema como que lo he estado reflexionando hace tiempito eh, He visto videos, he visto prédica Y he leído libros sobre este tema Porque siento que es un tema súper súper mega importante para nosotros Porque es realmente cómo nosotros nos vemos Y cómo nosotros queremos que otros nos definan a través de cómo nos vestimos A través de cómo actuamos Y también cómo nosotros dejamos ver nuestra dignidad Me explico Para hacerles el recuento bíblico Nos dice en la Biblia en Génesis Que muchos a lo mejor ya saben de esto ¿verdad? Pero el que no lo sepa pues los voy a instruir Desde que estaba Adán y Eva en la tierra Nosotros solíamos vivir O sea los humanos ellos solían vivir desnudos Porque ellos no tenían maldad No había maldad hasta que vino la serpiente Ellos lo narran en Génesis 2.25 Narra que ellos no se avergonzaban de estar sin ropa Porque no sabían que había pecado, ¿entiendes? No no tenían esa malicia en ellos Pero ya después de eso, después que vino la serpiente Y les dijo que podían tomar del, del fruto del árbol prohibido Que by the way, nunca nadie dijo que era una manzana Por si acaso, ni una pera, nada Se dice fruto, ¿ok? Por si acaso Pero sí, después de que ellos comieron de ese fruto de, del árbol Primero fue Eva que se lo dio a Adán Y pues nada, ellos comieron de ese fruto Y pues ya tuvieron ese conocimiento, esa malicia Y entró la maldad en ellos porque hubo desobediencia hacia el Señor ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que realmente ellos sí podían andar desnudos por ahí Porque no tenían esa malicia El Señor luego los vistió El Señor luego les dijo, espérate Vamos a darle ropa porque ya ustedes se están avergonzando el uno al otro Y él fue misericordioso y les dio ropa le hizo ropa, les cosió ropa de, de, de pieles de animales y todas estas cosas Porque a ellos se les abrieron los ojos como dice en Génesis 3.7 Se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez Muchas veces solemos pensar o solemos escuchar a chicas que dicen Yo me visto como yo quiera, eh, a mí nadie me tiene que, que estar diciendo cómo vestirme Mi cuerpo es mi cuerpo y yo hago lo que me da la gana con él lo que yo quiera, el que no no le guste como yo me visto, que no me mire pero realmente cuando yo me pongo a pensar, yo he leído varios libros ya de, de, de relaciones de noviazgo, de cómo es el, el hombre en diferencia con la mujer y realmente los hombres son seres visuales, son seres de tacto, son seres que, que les gusta mirar. Y así fue como Dios nos creó, no podemos pelear contra eso. Nosotras somos más sensibles, pendientes a los detalles, a que nos hablen, a que nos digan cosas bonitas. Pero los hombres son por lo visual. Y si tú realmente quieres llamar la atención de un hombre solamente así por lo visual, yo creo que hace falta algo, ¿entiendes? Hace falta que te mire más por tu dignidad. O sea, tú no vas a estar enseñando todo por ahí simplemente por llamar la atención de un hombre. ¿Entiendes? Pero realmente si eres una chica cristiana o si buscas serlo, en Corintios nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nos lo dice así en 1 Corintios 6, del 19 al 20. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que realmente no es nuestro. Esto es prestado. Esto no es para que nosotros estemos por ahí exhibiendo solamente a nuestro esposo. Y los chicos a su esposa. ¿Cuál es el propósito de la ropa? El Señor le dio esa ropa a Adán y a Eva para que se cubrieran de su vergüenza. O sea, el propósito de la ropa realmente es cubrirnos del frío, de la desnudez, de la provocación que puede causar ¿verdad? la ropa y de muchas otras cosas más. También muestra como nuestra dignidad, ¿entiendes? Y no, no te estoy diciendo que tienes que andar con una falda hasta los tobillos Unas mangas largas, no te estoy diciendo eso Pero realmente sí tenemos que prestar atención a cómo nos estamos vistiendo Porque si realmente esa no es la intención que queremos O a lo mejor no sabíamos que esa era la intención que podíamos crear en un chico De que nos miren y de que los chicos siempre van a mirar, ¿ok? Pero si, le, si lo dejan más fácil pues te van a mirar con otro ojo y con otras intenciones que a lo mejor tú no tienes en mente o tú no estabas pensando que te miraran así. No sé si alguna de ustedes, ¿verdad? Me podrán decir en los comentarios cuando habrán caminado por una calle o por una avenida y alguien les pita o algo. No sé ustedes, pero yo me siento súper incómoda, súper desagradable, súper puerca cuando hacen eso. ¿Por qué? Porque yo me siento que yo soy la que lo estoy provocando Y aunque yo pueda estar vestida de una manera decente o algo Siempre los hombres van a mirar ¿Para la playa? Para la playa, pues mira, sí, unos cortos, un traje de baño normal Pero no es que vas a estar por allí con unos cortos hasta acá Que se vea todo en el mall o en otro sitio Porque cada lugar tiene su ropa entiendes lo que quiero decir? No es que estés todo el tiempo súper ahí en Pantalones largos, manga larga y un sombrero porque eso no era. Así que recapitulando con lo que estaba diciendo anteriormente. Nuestra ropa puede tener un efecto positivo como negativo. En las personas que nos miran. Y de eso hay que guardarlo chicas. Porque nosotros somos princesas de Dios. nosotros somos real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Y no podemos dejar que nuestra ropa como que nos denigre. Porque yo no entiendo que una muchacha deba... Llevar una falda donde debe ir la ropa interior, la acá arriba Cuando realmente, mira, te puedes ver decente, te puedes ver más elegante Con una faldita más larga, unos tacos o unos, zapat unos zapatos cómodos hasta tenis Pero realmente no hay por qué exhibirse tanto como para crear esa, esa atención Cuando nosotras somos encantadoras no tenemos que estar como mendigando esa atención Solamente con la ropa, o sea... Eso es para después, eso es para cuando te casen Pero ahora, realmente lo que debemos es mostrar a Cristo Mostrar otra de nuestras cualidades hermosas que tenemos Porque las mujeres tenemos muchas cualidades hermosas Mira, no sé, cocina, a ese chico, salgan a caminar o algo Pero no tienes que estar mostrándole tu cuerpo Ni, ni dejando que, que ese toqueteo o qué sé yo Porque eso, la ropa lleva a otras cosas, ¿entiendes? Si tú tienes una faldita aquí y el nene pues se le va a la mirada pues, ¿qué tú crees que va a pasar? ¿Entiendes? O sea, nosotros nos tenemos que cuidar de eso también porque no queremos caer en, en, en otras cosas. Y si quieres verte bonita en vez de vulgar, pues yo creo que deberías entonces considerar estos puntos que te estoy trayendo. Entonces vamos a, decla a, a declarar, <risa> vamos a definir lo que es modestia Modestia realmente no lo voy a buscar ni en el diccionario ni nada Les voy a dar una definición right through lo que me viene a la mente realmente cuando yo escucho modestia Además de cómodo, como algo haciendo como un brainstorming aquí Modestia yo lo considero como cómodo, atractivo, elegante, eh, decente, no sé y hasta coqueto, porque es que yo pienso en modestia, yo pienso como en estos outfits así, a veces me pongo a mirar en Pinterest, como estos outfits de oficina bien lindos, como esta falda, esta camisa manga larga, o esta camisa así tres cuartos, con unos tacos, o sea, yo pienso en modestia y pienso en eso, pero, no sé, me podrán decir en los comentarios, o, o no sé, cómo ustedes definen modestia, pero realmente yo pienso a alguien modesto, como alguien elegante. ¿Cómo entonces podemos vernos elegantes sin vernos vulgar? Tengo en mente hacerles como un lookbook, un, unos looks de inspiración que podríamos tomar también como parte de este video y aprendamos juntas en este proceso de cómo entonces vernos lindas sin tener que vernos vulgar. Porque eso, créanme que es posible. Es posible porque cuando uno va a la oficina, como ya estaba mencionando antes, pues uno tiene que verse elegante, y también, como me han enseñado en las clases de, de educación, nuestra vestimenta infunde autoridad. Y si nosotras vamos a un sitio, no sé, al supermercado o a una oficina, y vamos ahí con una ropa toda tirada y el pelo así todo feo, no nos van a respetar tanto a lo mejor como, como nosotras quisiéramos. Y no, no estoy diciendo que, que la ropa tenga que ver como... Con el trato que tú le debes dar a la persona Pero realmente nosotros somos unos seres bien visuales Y si vemos a alguien súper mal vestido o algo O sucio, pues a lo mejor no le prestamos tanta atención como debería ser O tanto respeto Así que hay que cuidarse de todas estas cositas Porque no queremos como que caer en eso, en eso de vulgar este video sí es para las chicas, pero también incluye a los chicos porque así también como nosotros debemos cuidarnos de nuestra vestimenta, ustedes deben cuidar la miradita porque las miraditas a veces se van y es responsabilidad de ambos, así que no se quedan... Fuera de este video. Esto ha sido todo por el video y Espero que hayamos podido reflexionar un poquito. Yo también voy a reflexionar. Porque entiendan. Esto no es para ustedes nada más. Esto es para mí. Así que nada. Porque tengo una idea de antes. De pantalones cortos. De traje baño. De trajes cortos o pegados. Y esas cosas yo he tenido que reaprenderlas. Con las cosas que más me siento cómoda ahora al momento. Así que nada, espero que este video les haya podido ayudar, espero que lo hayan disfrutado, espero que reflexionen y nada, las amo mucho, los amo mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!